Buenos días a todos. Gracias por venir esta mañana de jueves al Teatro La Latina. A una me presento. Soy Jesús Cimarro, director general del teatro. Para mí es un, un orgullo y un honor hacer esta presentación del proyecto Teatro Accesible. Me acompañan eh, esta mañana. Santiago Moreno, director de la Fundación Vodafone España. José Colís, director del Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida. Y Javier Jiménez Dorado, director de Actem, Teatro Accesible. Eh, hace ya un año decidimos convertir el Teatro de la Latina en un espacio teatral con acceso universal esto es, con las condiciones de entorno que la convirtiesen en un teatro para ser utilizable, practicable, comprensible, seguro y cómodo para todas las personas. Dentro del programa de responsabilidad social empresarial, del Teatro Latina, del Teatro Bellas Artes y de la empresa Ventación, gestora de Ambos teatros. Se consideró la accesibilidad como un objetivo principal, no menor que la conciliación, la protección del medio ambiente y el ahorro energético, entre otros, pero sí absolutamente indispensable, porque las personas con discapacidad y sus familias son también nuestro público. Los entornos que no sean accesibles, con toda probabilidad, serán excluidos del mercado de ocio en un futuro próximo, ya que la accesibilidad está muy ligada a los conceptos de calidad y sostenibilidad. De ahí que la primera cuestión que consideramos para abordar eficientemente en nuestro programa de responsabilidad social empresarial es desde el ámbito de la accesibilidad. Hemos acometido una serie de reformas, accesos, lavabo para menús válidos, ascensor... Que nos permiten ofrecer a nuestro público una accesibilidad universal. Hoy estamos de celebración porque podemos concluir que nuestro objetivo es una realidad. Esta misma semana se podrá ver un espectáculo con todo lo que os vamos a contar en esta mañana. Todo ello ha sido posible gracias a al Ayuntamiento de Madrid y a su Concejalía del Distrito Centro por su apoyo y asesoramiento al proyecto, al Consorcio de Rehabilitación de los Teatros Privados y, por supuesto, a los presentes hoy a mi lado y su proyecto de Teatro Accesible que hoy presentamos. Gracias a la Fundación Vodafone por incorporarse al proyecto europeo accesible, demostrando con ello la sensibilidad que le ha llevado a unirse al teatro accesible. Con sus proyectos de desarrollo del software necesarios que contribuyen a descubrir la técnica que permite crear un proyecto que en estos momentos vamos a presentar. Gracias al CESIA, que creo que lo he dicho bien, por enseñarnos a cumplir esa complicada parte del programa de responsabilidad social empresarial que supone la integración social. Y por último, a Ten por concitar la unión de todos los presentes y por poner a disposición de nuestra audiencia las herramientas que presentamos a continuación y que consiguen que la discapacidad no sea una barrera de acceso a las artes escénicas. Comenzamos y compartimos con ustedes hoy lo que pretendemos cumplir con un desarrollo diario que la exhibición de las artes escénicas ...tengan accesibilidad universal... ...para nuestro público... ...en estos momentos... Eh, ...intervendrán... El, ...las personas que me acompañan... ...y después... ...habrá... ...un subtitulado en directo... ...bueno, hay un subtitulado como pueden ver en directo... ...de las palabras nuestras... ...se proyectará... ...y se presentará la web del Teatro Accesible... ...y para terminar... Eh, ...va a haber una demostración... Eh, por parte de los actores de la obra Querida Matilde, que se está representando en estos momentos Ana Labordeta y Daniel Freire de la demo para eh, Ciegos y el subtitulado y tiene la palabra en estos momentos don Santiago Moreno